Hola gente bienvenidos a un video extra exclusivo para Patreon. Si estás viendo esto, seguramente colaboraste con mi Patreon y es por eso que estoy haciendo este video para agradecerte. Lo único que te pido a cambio es que no compartas el link. Si lo comparten, a mí no me molesta. Simplemente se los pido porque es un beneficio para ustedes. Hecha esa aclaración. Lo que les quiero mostrar hoy es un complemento al episodio sobre formularios web donde vamos a estar solucionando un pequeño problema que me pareció interesante porque como técnica nos puede servir para otros casos de uso. Una, que no, una cosa que noté cuando estaba haciendo el formulario es que si yo paso el mouse por arriba de los campos de texto, el mouse me queda siempre con el cursor por defecto que es la flechita. Ahora eso se ve es un poco antinatural a lo que estamos acostumbrados en web, por ejemplo si yo abro directamente una ventana de de Chrome, acá donde tengo el buscador y entro al, al área donde está el campo de texto se me cambia el cursor al cursor de texto y si agarro cualquier pantalla de contacto los formularios HTML también me cambian el cursor al cursor como que el de texto estén seleccionados o no estén seleccionados. En el cambio, en el caso de Flutter no sé si es intencional o es un bug, hasta que yo no lo cliqueo no me cambia al modo entrada y si se fijan, cuando me voy de lo que sería el alto del texto, es decir, estoy en una especie de margen mi cursor vuelve a la normalidad y solamente me lo toma cuando estoy justo en el medio donde escribo el texto eso puede confundir un poco a los usuarios por lo tanto, lo que les quiero mostrar es una técnica donde podemos nosotros mismos cambiar el cursor a lo que nosotros querramos dependiendo en qué posición está el mouse para eso vamos a empezar creando una nueva clase que se llame Custom Icon. La vamos a extender de un widget especial que se llama Mouse Region. Vamos a importarla de la de Material, no de Cupertino. Esta clase, si la vamos a inspeccionar, vemos que recibe cuatro parámetros. Uno es un callback que se llama onEnter, un callback que se llama onExit y un callback que se llama onHover. Básicamente esto es parecido a los eventos de Javascript donde cuando el puntero del mouse ingresa al área del widget nos va a llamar al onEnter. Cuando sale del área que ocupa el widget va a llamar al onExit y cuando el mouse se mueve por arriba va a llamar al onHover tenemos una propiedad opaca que nos permite decir si el, queremos que trate a todo el widget como opaco o si tiene zona transparente que no las tome en nuestro caso queremos tomarla como opaco porque queremos toda la superficie del, del widget por lo tanto jugando con este on, enter y on exit la idea es generar de alguna forma de poder cambiar el cursor del mouse para eso vamos a tener que hacer algunas cosas y lo que básicamente queremos hacer es cambiar la propiedad de CSS del cursor que está utilizando el browser en un momento dado. Entonces, para empezar con eso, vamos a tener que venir a nuestro index.html que está dentro de la carpeta web, que es donde se inicializa toda la parte de Flutter web y, a, y al tag body le vamos a agregar un id. Este id puede tener el nombre que ustedes quieran. Tienen que recordarlo porque lo vamos a usar más adelante. Yo voy a utilizar app container. Lo siguiente que necesitamos es obtener el elemento body del Doom del browser para luego poder modificarlo, para hacer eso vamos a ir a nuestro pubspec.yaml y agregar la dependencia universal html, este paquete es similar al dart html la única diferencia es que es cross-platform y soporta no solamente las versiones mobile de Flutter sino que también soporta la versión web por lo tanto, tiene integración con el Doom, el Dart 2.html no, no tiene integración con el Doom. Instalamos la última versión y con esa dependencia, ahora sí lo que vamos a tratar de hacer es obtener ese app container que habíamos definido en el index html para poder modificarlo luego. Vamos a definir una variable en esta clase. La defino final y static porque lo vamos a buscar una sola vez, ese Body HTML, ese tag body no va a cambiar en toda la vida de la aplicación hasta que no recarguemos la página y para obtener un tag HTML esto es válido tanto para encontrar el body como si tuviésemos otros tag HTML que quisiésemos modificar vamos a usar la librería HTML podemos acceder al window, ese window es el objeto window, el mismo que utilizamos, utilizamos en Javascript nos define la ventana actual tenemos un document que define cuál es el DOM y tenemos el método getElementById y tenemos otros getElementBy que son los mismos que tenemos en JavaScript. Son los, por lo tanto podemos hacer más cosas que la que yo estoy mostrando acá. Vamos a decirle que queremos nuestro app container y eso lo que nos va a devolver es un objeto del tipo element ese element va a ser un nodo del DOOM que es el cual vamos a querer modificar. Vamos a crear un constructor para nuestra clase CustomIcon y esta clase va a tener básicamente dos parámetros. El primero va a ser un, un child, el widget al cual le queremos cambiar el cursor cuando entra o sale. Puede ser cualquier widget que tengamos en nuestra aplicación. Y el otro va a ser un string que va a ser el estilo de cursor que queremos setear. Por defecto lo vamos, a, lo vamos a poner en pointer, que es el atributo CSS para setear el cursor por default del el puntero. Luego vamos a llamar a super y en super vamos a definir dos funciones que va a ser onHover y onExit. Estoy poniendo un guión bajo de la parte del parámetro porque no lo vamos a utilizar. Y por último el child, vamos a pasar el child que nos están pasando a nosotros. Se lo estamos pasando directamente al mouse region. Cuando el mouse entra a la zona y está arriba de nuestro widget, lo que vamos a querer es decirle a nuestro app container que su style.cursor sea igual al cursor style que nos está pasando. Es decir, estamos modificando una propiedad CSS, que es la propiedad cursor, a través del objeto style asociado a ese elemento del Doom. Y cuando el mouse salga, lo que vamos a hacer, vamos a decirle que pase a la propiedad a default para que utilice lo que el browser tenga seteado como cursor por defecto. Con eso estaríamos para que funcione en... Plataforma web, el problema es que esto empezaría a tirar errores en mobile. Por lo tanto, si esta aplicación es multiplataforma, deberíamos protegernos. Y para protegernos, básicamente, podemos preguntar si la aplicación es una aplicación web. Este ISCA web está definido en esta librería Foundation, que tiene varias constantes que nos permiten saber, entre otras cosas, la plataforma en la que estamos corriendo. De esta forma, esto queda protegido y sirve tanto para web como para mobile. Ahora vamos a ir a nuestro main. Vamos a buscar nuestro formulario y vamos a utilizar este custom widget para arreglar ese problemita que habíamos visto al principio. Entonces, por ejemplo, acá si tengo el your name, acá tengo el campo de texto. Vamos a decirle que queremos hacer un wrap con new widget y queremos que sea un custom icon. El parámetro child automáticamente me lo completa el plugin de IntelliJ y como seguimos la convención ya nos queda seteado. Y lo que queremos acá, decirle que el cursor style sea de tipo text. Si nos molesta poner esto como un, un string todo el tiempo, podemos crear constantes para no tener que repetir tanto o acordarnos de memoria cuál es cada tipo de punteros. ¿Sí? Esto pueden buscar la documentación de el atributo cursor de CSS ahí tienen todos los cursores que pueden setear vamos a reiniciar la aplicación ahora vamos a escribir hasta el fondo y ahora cuando me acerco al área donde está el campo de texto ni bien paso la línea del borde ya mi cursor cambia al cursor de texto y cuando salgo del widget vuelve al puntero si lo hago sobre los que no modifique todavía vean que no pasa nada y cuando paso de vuelta al texto, aún estando seleccionado, tengo el cursor en todo el área visible de este widget. Por lo tanto, tiene un comportamiento mucho más estándar o más parecido a lo que sería un formulario HTML. Vamos a agregar esta modificación en los otros dos widgets. Recargamos y ahora sí, nuestros tres campos de texto se comportan más parecido a lo que sería una página web con respecto a lo que es el cursor. Acá por alguna razón puse Custom Icon cuando en realidad quise poner Custom Cursor que tiene más sentido. Vamos a renombrarlo para que quede mejor. Así que bueno, gente, eso va a ser todo. Espero que les haya gustado. Como pueden ver, es muy fácil acceder al Doom cuando estamos en web. Tengan en cuenta de que si lo hacen, protegerse con el CAIS Web y con eso van a poder trabajar y modificar cosas del HTML que rodea la página. Sin nada más que agregar, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo.